Hola, vamos a aprender a manejar un poco la hoja de cálculo en ¿eh? Google Drive. Para ir a Google Drive, desde cualquier cuenta de Google, desde esta rejilla de aquí, elijo el símbolo de Drive. Bien, una vez que estoy en Drive, obtengo este administrador de archivos, es como un disco duro en la nube. Voy a crear una carpeta, desde nuevo, carpeta, lo voy a llamar mi carpeta, y ahora dentro de esta carpeta voy a crear un archivo de hoja de cálculo, para ello doy a nuevo y elijo hoja de cálculo de Google lo primero que voy a hacer es darle un título al archivo mi hoja de cálculo y este es el aspecto que tiene la hoja de cálculo, filas y columnas. Al hacer clic en el nombre de una columna, por ejemplo la A, veis que se seleccionan todas las filas de esa columna. B, la C. Si yo hago clic en el nombre de una de las filas, la 1 por ejemplo, se seleccionan todas las columnas de esa fila. Bien, hago clic en una casilla. ¿Qué puedo hacer aquí? Lo primero, escribir dentro de esa celda. Para ello, o bien hago doble clic en la celda hasta que me salga este cursor y escribo, puedo borrar, o seleccionando una casilla me pongo aquí arriba donde pone fx y escribo ahí. ¿Vale? Cualquiera de las dos formas es válida. O bien con doble clic en la celda o bien seleccionando la celda y luego desde esta fila de aquí. Bien, he borrado todo lo anterior y quiero que hagáis que notéis una cosa. Cuando yo escribo en una celda, al pulsar la tecla Enter, no me va a crear una nueva línea, sino que lo que hace es guardar el contenido de esa celda y pasarme a otra celda. Lo mismo aquí. Si doy hoy y pulso Enter, no me crea una nueva línea. Bien, he borrado lo anterior y lo que vamos a hacer ahora es escribir, pero no solamente una palabra en una celda, sino una frase más larga. ¿Vale? Doy Enter, Bien. y veis que me ha ocupado prácticamente tres celdas. ¿Vale? Lo que ocurre es que está todo metido en la celda A1. Si yo hago doble clic... Y salgo de aquí pinchando en cualquier otra celda, podéis ver que la celda B está realmente vacía y la celda C1 está también vacía. ¿vale? Está todo contenido en la celda A1. Otra forma de ver, si pincho aquí fuera, que estas celdas, la B1 y la C1 están vacías, es pinchando en ellas y veis que aquí no tengo nada. En la C1 aquí tampoco tengo nada. En la A1 tengo toda la frase. Bien, ¿Por qué se me sale de la casilla a uno y se, se meten las otras dos? Bueno, Si yo selecciono la casilla donde tengo el texto, ahora desde aquí arriba tengo la opción de ajuste de texto. Por defecto está en un ajuste que se llama desbordamiento, es decir, se va a salir de la celda si es más largo, que es lo que está ocurriendo. Pero tengo otras dos opciones. Ajuste, que lo que hace es, me lo ajusta todo a una celda, eso sí, me hace más, más larga, más ancha, perdón. <coughs> Volvemos a desbordamiento o, además del ajuste, la otra opción es recorte. Que recorte es, solamente se ve lo que cabe dentro de la casilla y no se sale el texto para afuera. Eso no quiere decir que no esté, sigue estando el texto. Lo que pasa es que lo ha recortado y no lo hace visible. Vale, si por ejemplo vuelvo a esta casilla y elijo el ajuste de texto de esta forma, vale. si veis que se ha, se ha hecho la celda más grande, pero si yo borro el contenido y doy enter, me vuelve al tamaño original,